que gracias a los medios podemos estar cerca o estando muy lejos. Es poder ayudar a mucha gente haciendo cosas que te gusten. Ha sido que madres, padres, alumnados y profesorado estamos aprendiendo a superar lo impredecible con la cooperación como única herramienta. Ha sido la proactividad de los claustros ante el reto de tener a su alumnado tan lejos y tan cerca de ellos. Es ver que la comunidad educativa está actuando al unísono con eficacia y valor. Es ver lo mucho que los profes se preocupan por sus alumnos, no importa las dificultades que tengan. Ha sido tener tiempo para pararme a pensar en qué necesitan verdaderamente los alumnos. Que somos mucho más conscientes de la necesidad de ser competentes, tanto digital como humanamente. Ha sido experimentar un nuevo reto junto a los docentes extremeños. Que he conocido a muchos docentes que se desviven por lo que mejor saben hacer, educar. Saber que cuando las cosas se ponen muy difíciles, Siempre puedes contar con la ayuda de otros docentes. Ha sido poder vivir en primera persona la importancia de la cooperación, el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. La clara sensación de comunidad, de ayuda, de buscar la solución entre todos. La clara idea de que no hay soluciones individuales. Que la solución la tenemos que buscar juntos.